Pues buenas tardes o buenos días a todas según en qué parte del globo nos hayamos conectado. Eh, primero de todo agradeceros eh, a todas la, a vuestra asistencia por aquí por Zoom o ya sea por YouTube. Eh, yo soy Josep, soy miembro del ODG y básicamente os voy a hacer una introducción sobre el ciclo de webinars que llevamos haciendo durante estas semanas en el ODG. Hoy es la quinta la quinta sesión que hacemos basada más en la parte de ecofeminismos eh, que más adelante Blanca os dará más detalles sobre qué vamos, cómo vamos a tratar y los aspectos técnicos para poder participar en él y recordar de que las cuatro sesiones anteriores que hacían referencia a la crisis climática, crisis económica, modelos alternativos de salud y gestión emocional están disponibles todos en nuestro canal de YouTube desde donde estamos haciendo el directo y también recordar de que la, de, la sesión de la próxima semana sobre seguridad digital eh, por parte de Simona Levy de Xnet será la última de este ciclo de webinars y vamos a, a cerrar con, esta, con este último webinar y ahora ya le paso la palabra a Blanca para que os presente este webinar. Pues muchísimas gracias, Josep, y bienvenidas a todas las participantes y también a, a nuestra ponente, Yayo Herrero, que va a estar con nosotras eh, durante el, el próximo, la próxima hora y media. Eh, como bien comentas, estamos en la quinta sesión de los webinars ODG. La propuesta de hoy es hablar de economía ecológica y feminista, las lecturas ecofeministas sobre los momentos de crisis. Creo que vale la pena recordar un poco el, el hilo conductor de todas las sesiones que, que venimos eh, haciendo ¿no? desde el ODG durante las últimas eh, cinco semanas ¿no? y, y enviaros también un, un abrazo porque ya estamos llegando en un momento eh, duro del, del confinamiento, estamos ya en la séptima, octava, octava semana. Eh, y como os decía, este hilo conductor eh, pasa por reconocer que más allá de, de esta pandemia, ¿no? de, de esta evidencia de crisis eh, sanitaria, humanitaria, eh, podemos descubrir, descubrir que hay una, una crisis sistémica, una crisis mucho más profunda. ¿no? Y esto es lo que venimos eh, denunciando desde diferentes organizaciones eh, sociales, ambientales, feministas, etc. Por tanto, eh, es importante hacer hincapié ¿no? en todos esos procesos que, que han podido llevar a inducir o a, o a propagar, en este caso, en este caso pues un virus, ¿no? algo que que ya los, eh, desde los ecologismos venimos denunciando ¿no? que son todos estos cambios en los ecosistemas, pero también y sobre todo nos parece muy importante eh, denunciar quién es, quién está, quiénes estamos sosteniendo eh, esta crisis sistémica. ¿no? Y en ese sentido el ámbito de los cuidados, la dimensión eh, de las personas que cuidan, eh, está cobrando un, un rol muy importante, ¿no? que ya lo tenía antes, eh, y eso es lo que desde la economía feminista, los ecofeminismos eh, reivindicamos, pero se está haciendo pues, muy, muy palpable ¿no? durante las últimas semanas. Eh, por tanto, en estas sesiones eh, nuestra idea es poder estar hablando de, de las consecuencias, eh, como digo, de, de esta crisis sistémica, los impactos sociales, eh, económicos, que como todas sabemos, eh, o como mínimo, Muchas compartimos seguramente en este webinar, nos llevan a una profundización de las desigualdades. Eh, para hablar de ello, nos parece fundamental centrarnos en dos miradas, dos miradas que ya hemos estado introduciendo las últimas semanas, eh, que son la mirada feminista y la mirada ecologista, ¿no? y por tanto también el cruce de las mismas, como es el ecofeminismo, como son eh, los ecofeminismos que, que al final no dejan de ser plurales. Y para, para ello contamos hoy con la presencia eh, virtual, obviamente, de Yayo Herrero, a la que probablemente muchas de vosotras conozcáis y que es actualmente, eh, seguramente, una de las voces, ¿no? podemos decir, decirlo así, de, de referencia eh, de esta propuesta, ¿no? al menos en el Estado español, pero también a, a un nivel internacional. Eh, voy a pasar a comentar algunas de las preguntas que, que le hemos lanzado a, a Yayo, eh, pero antes voy a explicar los, un poco de, los detalles técnicos para poder... Seguir este webinar, eh, como habéis podido comprobar, eh, tenéis los, micro, los micrófonos eh, silenciados, no, no tenéis vídeos, esto lo hacemos porque sabemos que veíamos que iba a haber mucha participación y, y para poder facilitar también la, la labor eh, de organizar las preguntas que como ya vamos a empezar a poneros en, en el chat, si no lo hemos hecho ya, eh, vais a poder ir introduciendo en un pad ¿no? y para poder leer este pad tenéis que, que clicar en la opción del chat, que si no lo habéis hecho ya, pues está justo en el centro abajo en, en vuestras pantallas. Entonces, por un lado, todas estas preguntas más dirigidas a, a Yayo, pero también, obviamente, comentarios eh, en general, eh, los podéis poner en este pad, que podéis tener acceso a través eh, del chat, y luego lo que sería en el propio chat, eh, que ya está en funcionamiento, eh, sería más para el tema más logístico, para poder ir diciendo eh, si, si estáis de acuerdo, si no, eh, ¿no? poniendo más más, eh, menos menos, ¿no? como venimos haciendo ya en las últimas sesiones, si habéis participado. Entonces, por la parte logística, eso sería muy brevemente, os hago recordatorio, porque ya las hemos explicado anteriormente, las tres preguntas que, que le lanzamos a hoy para su intervención inicial, ¿no? que será eh, de 30 minutos y luego tendremos 45 minutos eh, para el debate. Entonces, la primera pregunta es ¿qué evidencia esta pandemia en relación a la estructural crisis de cuidados? y qué evidencia en relación a la crisis ecológica, eh, si existen potencialmente contradicciones entre las miradas feministas y ecologistas, o si estamos hablando de la misma perspectiva. Eh, como segunda pregunta, muy relacionada con la primera, de hecho, ¿qué lecturas ecofeministas podemos extraer de esta crisis multidimensional? Y por último, que ya es una pregunta que nos habéis estado haciendo también a través del formulario, nos parece muy importante hablar eh, de qué alternativas, de qué plan de choque ¿no? social, eh, económico, de cuidados, teniendo en cuenta también eh, la dimensión ambiental, etcétera, eh, pues crees, eh, Yayo, que vale la pena pues, estar empujando algo que ya viene sucediendo no solo en esta crisis, sino ya anteriormente. Entonces, si sí nos puedes mencionar ¿no? el tema de las alianzas, retos, oportunidades en la dimensión comunitaria y pública. ¿no? De alguna manera, cómo no volver a la normalidad establecida de la que estamos hablando estos días. Entonces, sin más dilaciones, te voy a dar paso. Yayo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras. Comentaros que ya somos más de 200 compañeras que estamos participando del webinar. Adelante, Yayo. Bueno, pues buenas, buenas tardes, buena, buenos días a las personas que os conectáis desde, desde otros lugares del, del mundo. Eh, y lo primero que quería agradecer es la invitación a lo de Ye, ¿no? Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Josep, por la presentación, por la organización y también por la invitación, ¿no? eh, Yo, bueno, eh, al hilo de las tres preguntas que me, que me habéis planteado, eh, que son... Tres preguntas que realmente me estoy haciendo a mí misma y nos estamos haciendo las personas que, que colaboramos juntas desde este tiempo, no porque es verdad eh, que aunque parece que ya llevamos un siglo en esta situación y se nos empieza a ser pesada, en términos de tiempo real, es un tiempo cortísimo y en ese tiempo cortísimo están pasando un montón de cosas. ¿no? Yo diría que estamos viviendo un momento eh, en el que de repente hay como una especie de minuto de lucidez minuto que nos puede permitir ver algunos de los elementos de este sistema extremadamente frágil, extremadamente injusto eh, en el que estamos viviendo y que se ha construido. Eh, y no es obvio que ese minuto de lucidez eh, por sí mismo y solamente por haberlo visto, de repente nos conduzca a una situación, a una normalidad diferente a la que teníamos previamente. Desde mi punto de vista va a haber que trabajarla y va a haber que eh, bueno, pues estar ahí y, y, y en ese sentido lo que voy a defender es que el papel de los movimientos sociales, de los sectores organizados, incluso de los nuevos que han surgido en estos días, eh, son extremadamente importantes. Si no os importa, eh, con las tres preguntas. En realidad, la intervención que he hilado durante esa media hora las he ido mezclando un poco, es decir, que no las voy a responder de forma ordenada, una detrás de otra, porque, efectivamente, las preguntas se interconectan y me parecía como que podía hacer una cosa más hilada eh, pues abordándolas de, de, de, en, en distinto orden ¿no? o mezclándolas, por así decir Bueno, empezar a plantear que la, la pandemia del, del coronavirus eh, lo que está desvelando, y lo decía hace un momento, es que eh, estamos viviendo como un momento de excepción a la normalidad anterior que nos permite mirar desde otros lugares diferentes muchas de las cosas que están pasando y da la casualidad de que esos lugares diferentes desde los que miramos conectan bastante bien con las miradas ecofeministas que nos permiten entender el mundo. Y conectan bastante bien no porque estemos haciendo un análisis retorcido para llevar a nuestro terreno el tema del ecofeminismo, sino porque estamos viviendo en un momento en el que una gran parte de la gente está asumiendo las medidas tan extremas que estamos viviendo porque ha interiorizado de forma clara que lo que está en riesgo es la vida. Es decir, lo que la pandemia pone en riesgo es la vida de las personas, en este caso por la enfermedad. Por la enfermedad y no tanto porque haya una epidemia terriblemente peligrosa que se extienda de una forma terrible, sino por la falta de acceso, digamos, a la sanidad que nos puede permitir curar la enfermedad a aquellas personas que son afectadas de una forma más violenta pues porque forman parte de los perfiles de población de riesgo o porque tenían salud, eh, estados de salud previamente fragilizados. ¿no? Me parece que esto es muy importante porque, eh, bueno, no sé si visteis en una entrevista que le hacían hace muy poquito a una periodista, una perdón, una entrevista que hacía hace muy poquito una periodista, Alba Sidera, a raíz de, de lo que había sucedido en Bérgamo, que ha sido el lugar de Italia en donde la pandemia del coronavirus ha sido más, más fuerte, eh, ella recogía en este artículo un debate muy interesante que habían tenido el presidente de la patronal con eh, el, el sindic los sindicatos. ¿no? Entonces, el presidente de la patronal, cuando se plantea que hay que frenar, hay que parar absolutamente toda la economía, una cosa que dice, y atención a la forma de decirlo, porque yo creo que ahí hay claves importantes, dice, no soy partidario de frenar la economía. Cada mes que la industria está cerrada, se pierden 100.000 millones de euros. Y no nos conviene a nadie, porque nos perjudica a todo el mundo, esa pérdida de 100.000 millones de euros. ¿no? Planteo esto porque aquí va a venir alguno de los hilos de los que yo voy a querer tirar, es decir, que es la confusión que hay en nuestra sociedad, cómo ha calado en los imaginarios colectivos, que el interés de los grandes empresarios es exactamente lo mismo que el interés general. En esa confusión entre el interés del gran poder económico, como si fuera exactamente lo mismo que el interés general de la sociedad, tenemos un problema del que luego quiero tirar, y esto lo está desvelando la pandemia, ¿no? La sindicalista le contestaba, eh, a la que hacía referencia al Basidera en este artículo, le contestaba de la misma manera, de, de, de la siguiente manera. Decía: Soy sindicalista desde hace 40 años. En 40 años jamás he pedido el cierre de una empresa. Pero en este momento lo que está en riesgo es la vida. ¿no? Planteo esto porque en este momento la vida no solamente está en riesgo, por, la, por el coronavirus o por la pandemia del coronavirus, sino que desde hace ya muchos años la comunidad científica viene alertando de otra serie de crisis, de otra serie de problemas, de otras series de emergencias, así han sido denominadas. De hecho, el propio Estado español decretó la emergencia climática hace algún tiempo. Han sido, eh, estamos en una serie de emergencias que también ponen en riesgo la vida. ¿no? Recordemos el mismo informe Meadows sobre los límites al crecimiento que nada menos que en 1972 avanzaban algunas de las cosas que estamos viviendo en este momento, pico del petróleo y de minerales, cambio climático, desequilibrios importantes y pérdida de biodiversidad y también posible proliferación de pandemias, de virus, de otros sectores infecciosos o de la aparición incluso de enfermedades ya erradicadas esa mirada que fue de, tremendamente denostada eh, del informe Meadows, que se dijo que no acertaba o que no, no, no había sido totalmente... Sin embargo, lo que hemos visto posteriormente en el tiempo es que ha tenido un grado de aproximación y un grado de certeza verdaderamente impresionante. Es decir, es coincidente, por ejemplo, con la evaluación de los ecosistemas del milenio en 2004, es coincidente por ejemplo con lo que viene planteando el panel intergubernamental de cambio climático y el de pérdida, el que trabaja la pérdida de biodiversidad desde hace ya, prácticamente desde finales de los años eh, de los años 80 y, y, y de forma intensa desde los 90. ¿no? Lo que quiero decir con esto es que la crisis del coronavirus, en primer lugar, no constituye en modo alguno un cisne negro. Eh, estos días hablaba mucho, Donald Trump decía que el coronavirus es un cisne negro porque es un, un suceso altamente improbable que nadie hubiera podido prever, no es cierto es decir, la comunidad científica, nos alertaba de que esto era una consecuencia potencialmente eh, posible, digamos, en el marco digamos, de profunda crisis ecológica que atravesábamos. ¿no? Esto en torno a la ecología, es decir, la crisis del coronavirus se integra y se inserta en una emergencia climática, en una emergencia ecológica, una emergencia ecosocial, que tiene reflejo en los ecosistemas, pero tiene reflejo también obviamente en nuestros modelos económicos, porque no hay economía posible sin naturaleza, porque no hay tecnología posible sin naturaleza, aunque en las facultades de ciencias económicas mayoritariamente estudiamos los recursos naturales como si fueran un subconjunto de las ciencias económicas y no más bien las ciencias económicas, un subconjunto de la biosfera que es lo que es realmente. ¿no? Pero esta crisis del coronavirus, se inserta también en una crisis previa, eh, como la crisis ecológica, que es la crisis de cuidados. ¿no? Eh, hace ya eh, pues bastante tiempo que el, el movimiento feminista, y sobre todo desde el ámbito de la economía feminista, pues muchas pensadoras, muchas economistas, sociólogas, muchas activistas, eh, venían planteando que, se está, que estábamos atravesando una profunda crisis de cuidados. Es ese momento, esa tensión que se produce entre la necesidad absolutamente insoslayable que tenemos las personas de que nuestros cuerpos sean cuidados a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, y las dificultades sociales para atender de una forma satisfactoria ese trabajo de cuidados, que a lo largo de la historia ha sido realizado mayoritariamente por mujeres, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para hacerlos, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que asignan de forma no libre mayoritariamente a los cuerpos que son señalados o son diagnosticados, por así decir, como mujeres en el momento del nacimiento, a partir de una serie de mecanismos variados, como puede ser, entre otros, lo que algunas feministas denominan el servicio familiar obligatorio, que es esa obligación, sobre todo del cuidado, en el marco fundamentalmente de la familia, ¿no? pero no solo en el ámbito de la familia, sino que según eh, digamos, se ha ido produciendo lo que se ha llamado proceso de emancipación para muchas mujeres, sobre todo en los lugares de privilegio y sobre todo en los lugares urbanos, lo que ha sucedido es que mientras que nosotras accedíamos con todo el derecho y cierto éxito, a pesar de brechas salariales, suelos pegajosos y techos de cristal y todas estas cosas, Mientras accedíamos mayoritariamente al empleo, pues lo que ha sucedido es que los hombres, de forma mayoritaria, no han hecho el camino contrario, no han entrado dentro de los, hogar, de los hogares a ocuparse corresponsablemente de estos trabajos. Y no solamente mayoritariamente no lo han hecho los hombres, sino que las instituciones, la institucionalidad, es decir, los gobiernos, la sociedad no se ha ocupado tampoco corresponsablemente de ese trabajo de cuidado, sino que mayoritariamente se interpreta como algo privado que hay que resolver en el marco de los hogares, que las sociedades patriarcales, insisto, vienen a ser como las grandes corporaciones del patriarcado que están regidas, digamos, por la institución familiar, que muchas veces para nada es una institución armónica, que de una forma digamos, satisfactoria, reparta trabajos, reparta esfuerzos y reparta obligaciones. En concreto, las obligaciones que se derivan de tener cuerpo y ser especie. ¿no? Fijaos que con la explosión del, del coronavirus, esta situación yo creo que se ha visto de forma muy clara. No sé si recordáis los primeros días, es decir, el día 9 de marzo por la noche, aparecen las noticias que los eh, centros educativos, las escuelas, ya no abren, se cierran a partir del miércoles siguiente, es decir, quedaba el martes por medio. ¿no? Todavía no se había producido el decreto del estado de alarma, todavía no se había producido el cierre de una buena parte de la actividad económica ni tampoco el confinamiento, pero lo que sí se había producido era el cierre de las escuelas. Yo recuerdo, no hace falta que nos vayamos a los medios de comunicación o a las noticias más generales, sino simplemente tirando de la gente que conozco, que tiene hijos e hijas pequeñas, Recuerdo perfectamente la llevada de manos a la cabeza y decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ir a trabajar? ¿Cómo hacemos para ir a nuestro empleo sin sí, teniendo a las criaturas dentro de casa? ¿no? Esto evidencia que obviamente el mantenimiento del empleo en el espacio público pasa porque en lugares normalmente invisibilizados alguien se esté ocupando de las criaturas, se tienen que quedar en algún sitio están los centros educativos, están escuelas infantiles, pero hay también edades o momentos de enfermedad de niños y niñas donde las criaturas se quedan con alguien, ¿no? Claro, el segundo momento de alarma era decir, Dios mío, no podemos recurrir a abuelos y abuelas porque son población de riesgo. Es decir, se visibilizaba de forma clara cómo esta crisis de cuidados está siendo atendida, fundamentalmente, o como uno de sus mecanismos, a partir de lo que se ha denominado transferencia generacional de cuidados, que es básicamente la aparición de todo este síndrome generalizado de abuelos y abuelas, sobre todo, esclavas. Es decir, personas de otras generaciones que a lo mejor ya están en situación de jubilación y que vuelven a dedicar una intensa cantidad de tiempo de trabajo, para que sus hijos e hijas puedan liberar tiempos para ponerlos, digamos, al servicio del mercado. ¿no? Porque si no, el asunto no se sostiene. Y no solamente eso, sino que más avanzada toda la cuestión de la crisis, viene el tremendo momento de definir, ya en el momento del confinamiento, cuáles son los trabajos esenciales. Y entonces, cuando empezamos a mirar cuáles son los trabajos esenciales, nos encontramos con la paradoja de que de repente limpiadoras, empleadas domésticas, cuidadoras, personas que tienden, atienden a personas solas pues en la casa, eh, personas que, son, que trabajan como internas, por ejemplo, con personas mayores que no pueden eh, autocuidarse, eh, las personas que están trabajando en residencias de mayores, eh, personas también en los centros sanitarios, no solamente enfermeras y médicas, sino también auxiliares, limpiadoras de los, de los propios hospitales cajeras de supermercados o de, o de tiendas de, de barrio, eh, personas que trabajan como carretilleras, eh, personas que trabajan como reponedoras y también transportistas, aunque en este caso es una profesión más masculinizada, de repente formaban parte de todo ese trabajo, de todo ese grupo de, de empleos que denominamos trabajos esenciales. ¿no? Y son trabajos esenciales y paradójicamente muchos de ellos son trabajos fundamentalmente feminizados y cumplen la característica de ser de los trabajos peor pagados, menos valorados eh, y menos protegidos laboralmente de todo el mercado laboral. Es decir. Trabajos eh, en donde ni siquiera se cumplen las garantías que puede dar la Organización Internacional del Trabajo a través del Estatuto de los Trabajadores, es decir, hay una reivindicación permanente de ratificar los acuerdos internacionales, por ejemplo, para las empleadas domésticas en este sentido. Y trabajos, diríamos, de una forma eh, un poco burda, que mucha gente, si pudiera, hacer, si pudiera no hacerlos, no los haría, porque son los trabajos menos valorados, digamos, de toda nuestra escala laboral. ¿no? Paradójicamente, otros trabajos tremendamente bien pagados y bien considerados, se da la casualidad de que en ese momento no aparecen como los trabajos esenciales. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque marca una tremenda injusticia o, una treme o un tremendo error de valoración. ¿no? ¿Cómo es posible que trabajos que consideramos esenciales y no se pueden dejar de hacer sean a su vez los trabajos menos valorados, digamos, a escala laboral. Y luego la paradoja de que son trabajos mayoritariamente feminizados. ¿no? Planteo esto así porque además de, de lo que es la transferencia generacional de cuidados, la crisis de cuidados ha sido asumida dentro de nuestros territorios por una segunda vía, que es, eh, digamos, la vía que viene dada por las relaciones mercantiles. Hay familias que se pueden permitir pagar parte del trabajo de cuidados o de empleo doméstico a otras, mayoritariamente mujeres, que venden, básicamente, su mano de obra para hacerlos. ¿no? Este trabajo de cuidados, este empleo doméstico, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero fueron las chicas de los pueblos que venían a servir a la ciudad y, posteriormente, según la economía se mundializa y se globaliza, empezamos a encontrarnos la situación también chocante de que muchas de las mujeres que hoy están realizando de forma remunerada, mal remunerada, que están realizando todas estas tareas de cuidados, pues resulta que vienen de los mismos lugares que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos del mundo enriquecido. Es decir, si pintáramos los mapas del mundo y pintáramos cómo fluyen, por ejemplo, el petróleo, los minerales, los productos alimentarios, los eh, recursos pesqueros, la pesca desde los lugares de extracción hasta los lugares donde son, digamos, consumidos finalmente, nos encontraríamos con que esos flujos de materias primas, esos flujos de recursos, esos flujos de excedentes de la naturaleza, por así decir, eh, siguen el mismo camino que siguen esas mayoritariamente mujeres que se ocupan del trabajo de cuidados. ¿no? A esto el feminismo le ha denominado cadenas transnacionales de cuidados o cadenas de cuidados que residen o reposan sobre hombros mayoritariamente femeninos y que crean o han creado eh, problemáticas nuevas como es la de las familias transnacionales, ¿no? porque muchas veces estas mujeres que viajan para trabajar cuidador, como cuidadoras en otros lugares, a su vez, vienen de sociedades también con una redistribución del trabajo patriarcal en donde dejan descubiertas sus propias tareas, eh, las que les corresponderían, digamos, por obligación de cuidados que son asumidas pues, por otras personas de la familia, por otras personas del vecindario. Es decir, que yo creo que este pequeño momento de lucidez del coronavirus, de repente, lo que nos permite ver es eh, que esa, esos trabajos esenciales, esos trabajos de cuidados que no se pueden dejar de hacer, estén realizados por personas absolutamente precarizadas y muchas de ellas, la mayor parte de ellas, son mujeres. ¿no? Yo creo que han salido... Muchísimos artículos de periódicos, desde luego la referencia a esta situación en redes sociales, incluso algunos de los famosos aplausos de los 8 de la tarde han estado dedicados a empleadas domésticas, a trabajadoras del hogar. ¿no? Eh, me parece que esto es importante eh, tenerlo en cuenta. ¿no? Más contradicciones o más lucidez que permite ver, digamos, o más ejercicios de lucidez que podemos hacer a partir del coronavirus, ahora más relacionado con la crisis ecológica a la que me refería antes. ¿no? Bueno, supongo que todo el mundo ha visto estos días en los medios de comunicación cómo eh, de repente las emisiones de gases de efecto invernadero, primero en China y luego con repercusión en el resto del mundo, han bajado de una forma brutal. Hemos visto también cómo en el informe de calidad del aire, por ejemplo en el Estado español de ecologistas en acción, eh, la calidad del aire ha mejorado enormemente en todas las ciudades, en todos los lugares, es decir, la polución básicamente se ha desplomado eh, y estamos viendo cómo, por ejemplo, el uso de, de petróleo o el uso de minerales, es decir, el, básicamente eh, el, el uso de produ productos extraídos de tierra para mantener el metabolismo económico global, también eh, se ha aligerado, digamos, o se ha, eh, ha disminuido de una forma importante. ¿no? Yo tengo que reconocer que siento eh, como una sensación de rabia cuando leo estas noticias. ¿no? Nunca pensé que un informe de calidad del aire de Ecologistas en Acción que dijera que ha disminuido la polución de una forma drástica pudiera darme rabia. O sea, siempre, siempre pensé que iba a ser como una especie de premio al trabajo de, del movimiento ecologista y de tanta gente que trabaja en, en temas de salud ambiental. ¿no? Sin embargo, sentía rabia por dos motivos que se cruzaban. ¿no? En primer lugar, por el hecho de que viendo que el coronavirus afecta de forma más intensa y produce una mayor letalidad, una mayor mortandad entre personas que estaban previamente enfermas o que tenían salud, un estado de salud más frágil, por ejemplo, enfermedades cardiorrespiratorias previas, diabetes, hipertensión. ¿no? Y teniendo en cuenta que nos lleva planteando la comunidad científica desde hace un montón de años que el respirar ininterrumpidamente, aire contaminado, provoca e incide fundamentalmente en, la, en el agravamiento de enfermedades cardiorrespiratorias, en la hipertensión y también sobre la diabetes, pues me da rabia básicamente que hayamos sido obligados a respirar un aire sucio que nos deja en, que no solamente nos enferma y mata porque la contaminación mata sino que nos deja en peor situación para poder afrontar pandemias como las que tenemos hoy esta mañana la revista digital contexto sacaba traducía un, un artículo sobre un informe de la universidad de harvard eh, que correlaciona, estudiando en Estados Unidos diferentes puntos de, de, de, en donde se ha expandido el virus, correlaciona la mayor velocidad y la mayor letalidad de la expansión del virus con aquellos lugares en donde las personas previamente, en los 15-17 años previos, habían estado respirando aire contaminado y aire sucio. ¿no? Y descontaba de esta correlación los factores que pudieran suponer el mayor hacinamiento, es decir, la mayor densidad, densidad poblacional. Es decir, a igualdad densidad poblacional, a igualdad condiciones de condiciones previas, enferma más o es más letal el virus si previamente has vivido en un lugar en donde se respira mierda, literalmente. ¿no? Es decir, perdonadme la, la expresión, pero, pero cuando respiras un aire absolutamente sucio. Y el segundo elemento que me da rabia, mucha rabia, es que sea justamente una catástrofe que genera un tremendo sufrimiento a muchas personas, una sensación de miedo, de incertidumbre, de mayor precariedad, lo que hace que mejoren los indicadores ambientales. Es decir, me parece tremendo que no sean políticas públicas que pongan en el centro el cuidado de la gente, su salud y su bienestar, las que consiguen que, mej que mejoren indicadores eh, biofísicos que también inciden directamente sobre la salud y tenga que ser una catástrofe, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, nos lleva a reconsiderar o a pensar a qué le estamos llamando normalidad y a qué le estamos llamando excepción, ¿no? Lo, lo normal parece ser que era lo previo. Lo normal era respirar aire sucio. Lo normal era que eh, los 100.000 millones de euros, digamos, que se facturaba en Bérgamo, fueran el interés general y eso eh, permitiera pedir a las personas eh, pues que sacrificaran absolutamente todos los ámbitos de su vida. ¿no? Lo normal, parece ser, es que eh, Boris Johnson se permitiera decir que no se iba a hacer absolutamente nada en Reino Unido porque lo prioritario era mantener en pie la economía. Parece ser que lo normal era que algunos gobernadores de Estados Unidos pidieran a la población mayor que se sacrificase con tal de que la economía siguiera en pie. ¿no? Esa es la normalidad en la que vivimos. Es una normalidad en la que cuando crece la economía se destruye la naturaleza y por tanto la base material que la sostiene. Cuando crece la economía, los trabajos de cuidado que sostienen la vida cotidiana y generacionalmente quedan arrinconados y son realizados por personas invisibilizadas mal pagadas o no pagadas, como es el caso de las amas de casa. No nos olvidemos que la mayor parte del coronavirus, digamos cuando no son personas que están tan graves como que tengan que ir a un hospital, está siendo asumida dentro de las propias casas. Es decir, donde se está ajustando o donde se está amortiguando los peores efectos de, estas crisis, de esta crisis son dentro de las propias casas que es donde se amortiguan y donde caen y donde se privatizan siempre los riesgos para la vida, cuando hay programas de ajuste estructural, cuando hay políticas de las llamadas austeridad, que a mí me da mucha rabia que se llamen de austeridad, es decir en realidad son de recortes y son políticas contra la vida, la austeridad es otra cosa radicalmente distinta y es una hermosa virtud, la de usar prudentemente los recursos. ¿no? Es decir, nos encontramos con que la normalidad es una normalidad en la que la economía crece precisamente a costa de aquello que mantiene la vida, las relaciones de codependencia y las relaciones de interdependencia. ¿Y qué ha pasado en nuestro país en este periodo de excepción? Bueno, pues que de repente los indicadores que explican por qué estamos vivos, los del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y demás, mejoran de una forma grande, grande pero es que además hemos visto cómo, aunque de forma insuficiente, de repente, nuestro gobierno apoya unas medidas o aprueba unas medidas que no habíamos visto nunca en momentos anteriores. Es decir, se prohíbe cortarle a la gente la luz y el agua, se prohíben los despidos y se trata de canalizar todo el tema del empleo hacia ERTES. Estamos viendo que quizás, aunque sea insuficiente, se aprueba una renta mínima vital. Se ha aprobado una prestación por desempleo por primera vez para las empleadas domésticas que no tenían derecho a ellas. Se han metido algunas medidas de protección súper insuficientes desde mi punto de vista ante la cuestión de la vivienda. ¿no? Lo que quiero decir es que medidas que a priori, si te separas de la situación, parecen absolutamente razonables desde el punto de vista de la protección digamos, de las personas y sobre todo de las personas más vulnerables que son esas medidas que llamamos, al principio llamábamos del plan de choque social o, lo, o hablábamos con de, de, de, la iniciativa aquella de frenemos la curva social, es decir, medidas de protección para la gente más vulnerable, podríamos añadir las de las pymes o las de las eh, eh, personas autónomas, a, insisto, todas ellas insuficientes, pero es que esas medidas insuficientes han sido implanteables, eran inviables, eran estratosféricas en el periodo de normalidad, parecía. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un problema muy grave cuando la normalidad se desentiende de la vida y la excepción y la catástrofe son los momentos en donde parece que podemos atender o que la vida se abre paso, la protección de la vida de alguna manera, ¿no? Eh, esto yo creo que nos pone en relación y nos marca, o yo, yo al menos lo veo, lo veo así, ante el gran dilema de nuestra cultura. Y es que hemos generado modelos económicos que directamente se desarrollan de espaldas en contraposición a la vida y eso es tremendamente grave. ¿no? Digamos que hemos acuñado una especie de lógica sacrificial en donde mayoritariamente la gente interiorizamos que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y a eso es a lo que le llamamos normalidad. ¿no? En ese marco, y si pensamos, ¿cómo salir de esta...? ¿Cómo, cómo, cómo de alguna manera, qué, qué puede pasar en el momento de después? ¿no? En primer lugar, todo este momento de lucidez que hemos vivido, incluso el, el momento de explosión comunitaria, de solidaridad, que se está viviendo en muchos lugares... Eh, no tiene por qué ser en sí mismo el detonante de un cambio. Ese cambio hay que construirlo. Y en ese sentido, me parece que toda la cuestión de la articulación social, de los movimientos sociales, de la organización para presionar, de tal modo que las medidas vayan en una línea y no vayan en una línea Digamos, de generar músculo financiero o de lo que básicamente está planteando la Unión Europea, que es más de lo mismo de siempre, es decir, medidas, ese plan Marshall, que de alguna manera reconstituya las tasas de ganancia del capital, dejándose por medio a la gente, ¿no? Es decir, poder conseguir algo diferente va a suponer o va a eh, requerir, digamos, crear un movimiento social, que no quiere decir crear un solo movimiento social, sino articular y generar esas alianzas eh, por las que me preguntaba Blanca en el momento del inicio. ¿no? Yo creo que aquí estamos aprendiendo cosas interesantes y algunas de las iniciativas autogestionadas que han ido saliendo en barrios, en municipios y en pueblos, nos pueden permitir explorar eh, digamos, el camino de las alianzas público-comunitarias que de alguna manera sustituyan al camino de las alianzas público-privadas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y digo las público-comunitarias porque en una alianza público-comunitaria la centralidad es el bienestar de la gente. Tal como conocemos hasta ahora las alianzas público-privadas, son alianzas que se producen pero que priorizan que el acuerdo, que esa alianza sea rentable para el sector privado. Y ahí ya empezamos a tener importantes problemas, ¿no? Creo que necesitamos articular esas alianzas sumando con todo el mundo. Vamos a necesitar sumar con los sindicatos eh, que, que, bueno, que tienen que jugar un papel absolutamente central para ver cómo, cómo vamos a considerar la cuestión del empleo a partir de ahora. Tienen que ser alianzas desde luego con los movimientos feministas, con los movimientos ecologistas, pero también con todos los movimientos que trabajan en torno a la denuncia del racismo estructural y a las denuncias de las dinámicas absolutamente neocoloniales que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, estos días la crisis migratoria está quedando absolutamente invisibilizada, pero no nos podemos olvidar, eh, y lo digo de una forma un poco provocadora, eh, que tal y como nos dice Boaventura de Sousa Santos, este momento de capitalismo globalizado, mundializado, neoliberal, en un planeta con los límites superados, se ha convertido en puro fascismo territorial. Las vallas que rodean la Europa rica, eh, en periodo de normalidad, eh, se abren y se cierran todos los días para que entren materias primas, productos manufacturados, recursos de los países del sur global. Pero esas vallas permanecen cerradas a cal y canto para que entren las personas expulsadas de esos lugares de extractivismo. Y no solamente no se les permite entrar después de haber saqueado y expoliado los recursos, sino que es que además esas personas migrantes acaban siendo convertidas en una especie de materia prima del negocio de seguridad de fronteras. ¿no? Un negocio que incluso en los periodos de crisis económica que se derivaron a partir de la crisis de 2008, en plena recesión, han crecido a un ritmo mínimo del 8% concertinas, vallas, logística militar, seguridad de fronteras, centros de internamiento de extranjeros, de tal modo que en este capitalismo del desastre no solamente los migrantes no son atendidos, no solamente son concebidos como un problema securitario y no como un problema humanitario y un problema de despojo y de desigualdad, sino que son convertidos en una materia prima que engorda un nuevo negocio que surge al calor del desastre. Yo creo que esto... Es importante tenerlo en, en cuenta, porque creo que la alianza con otros pueblos, la alianza con otros países, la alianza con ese otro históricamente saqueado, con esos otros territorios sistémicamente tratados como grandes minas y grandes vertederos, es absolutamente crucial. ¿no? Eh, termino planteando, porque se me quedaba un poquito más descolgada, había una pregunta que decía que si feminismo y ecologismo son más o menos lo mismo. ¿no? Es decir, claro, alguien como yo no concibe un feminismo que no sea ecologista o no concibe un, un, un ecologismo que a su vez no sea feminista, pero esto no tiene por qué ser así. ¿no? Eh, si nos vamos a, por ejemplo, retomamos la lectura del cuento de la criada, nos encontramos fácilmente con una distopía, podríamos decir que ha abordado el problema de la sostenibilidad con estilos de vida y de consumo muchísimo más austeros y desde el punto de vista feminista es una verdadera pesadilla, es decir, es la transformación del cuerpo de las mujeres digamos, en un, eh, en un objeto o en una máquina eh, productiva, controlada, digamos, en esa, dispo en esa distopía de lit el, el, el espacio en el que, en el inventado en el que transcurre eh, la distopía, eh, podríamos pensar en un modelo, por así decir, sostenible, se intuye que después de una gran catástrofe, en una verdadera distopía eh, misógina y patriarcal, ¿no? Podríamos pensar también, y de hecho existen algunos feminismos que han denominado feminismos liberales, ¿no? Eh, en el que llamáramos feminismo o redujéramos el feminismo solamente a que las mujeres, algunas mujeres, ocupen, eh, digamos, espacios igualitarios con los hombres en el espacio público, sin tener en cuenta que para que las mujeres puedan ocupar el mismo espacio de la misma manera que los hombres lo hacen en el espacio público, ese espacio de poder, en esos lugares invisibilizados hacen falta otras mujeres, otras personas que atiendan básicamente toda la cuestión de la vida y que además puede desentenderse perfectamente de la crisis ecológica y de la cuestión de los límites y del consumo. Es decir, todo, todo eso puede existir. Estos últimos días, estamos, vamos, estos últimos meses, ya años quizás, estamos viendo también cómo surge y crecen dinámicas fascistas que en realidad son ecofascistas. Estamos viendo cómo Marie Le Pen habla de relocalización, de la producción primaria, de eh, cierto ajuste, por ejemplo, en el consumo. Hemos visto cómo, por ejemplo, la persona que protagonizó la matanza en Canadá eh, de personas musulmanas, básicamente en su carta había hecho todo un alegato eh, ecofascista. Es decir, todo eso existe. Lo que quiero decir con ello es que las cosas hay que nombrarlas hasta el final. Y estamos hablando de un ecologismo que no deja gente atrás, es decir, de un ecologismo que pasa por entender que la reducción de la esfera material de la economía es simplemente un dato y que para que sea justo la redistribución de la riqueza, la redistribución del acceso a la naturaleza y a sus bienes, tiene que ser absolutamente una clave que va de la mano, digamos, con ese modelo o con ese metabolismo económico radicalmente distinto. Hablamos de un feminismo que se construye... Desde, como un proceso emancipatorio para todas las personas, para los hombres, para las mujeres, para las personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres y viven sus cuerpos desde otras identidades sexuales diferentes y además para todas las mujeres. No puede ser un feminismo, digamos, mirado desde la blanquitud como no puede ser un ecologismo mirado desde la blanquitud, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, y voy a retomar y termino eh, parafraseando a un compañero queridísimo que murió hace mucho tiempo, el ecofeminismo en el que pensamos, y me refiero al compañero Ramón Fernández Durán, es el que nos permite caminar, digamos, probablemente a, a, a, a, en un marco digamos de insostenibilidad, a la creación de archipiélagos, eh, de culturas y de pueblos que puedan ser ecológicos, feministas... Eh, es decir, que sean antipatriarcales, que no sean coloniales ni racistas, que sean justos y que a ser posible sean alegres. ¿no? Esa es la, la normalidad, la nueva normalidad hacia la que podríamos caminar en el, en el tiempo que teníamos. Son temas muy, muy generales y si queréis podemos profundizar un poquito más en las propuestas o tratar de concretarlas algo más en el, en el debate. Y bueno, yo lo dejo aquí para no comerme más tiempo y respetar media hora. Gracias. Pues muchísimas gracias, Yo Ha sido súper interesante y súper esclarecedor ¿no? eh, todo este llamado a cómo los ecofeminismos que, que venimos y que debemos construir ¿no? deben ser procesos eh, emancipatorios para todo el mundo. ¿no? Eh, y bueno, teniendo en cuenta la lucha también eh, contra el colonialismo, el racismo, ¿no? la importancia de la redistribución de la riqueza, etc. Eh, doy paso a mi compañero Josep. Eh, que es quien ha estado organizando las preguntas que, por un lado, muchas de vosotras ya habéis lanzado a través del formulario de inscripción, pero también eh, que se vienen realizando en, durante estos minutos que ha estado hablando ya yo. Eh, adelante, Josep. Vale, pues muchas gracias. Pues, bueno, primero de todo, eh, lo que he hecho es intentar estructurar las diferentes preguntas en un primer bloque, ¿no? en, en, recogiendo y e intentar hacer solo tres preguntas para que pueda responder y después ver a ver si nos da tiempo a hacer un segundo bloque y recoger más preguntas que se han hecho, como ha dicho Blanca, o en el formulario de inscripción o ahora mismo en directo. Primero de todo, una pregunta que, que te han hecho es eh, más a nivel personal de cómo estás viviendo el confinamiento. Eso es una pregunta que, han, que ha hecho una compañera. Después, eh, otra pregunta es eh, referente sobre lo que has comentado último, ¿no? sobre acciones, iniciativas y políticas concretas ¿no? que se pueden proponer desde los ecofeminismos para hacer frente a esta crisis multidimensional. Después también, eh, más en la parte ecologista o de crisis climática, ¿Cuáles son las estrategias del activismo climático y ecologista después de la crisis del COVID? ¿Cuáles son los potenciales impactos producidos después del confinamiento? Eh, o sea, impactos ecológicos o medioambientales. Y también si existen modelos económicos coherentes con los límites biofísicos. Esto podemos decir que es una pregunta, aunque tiene diferentes partes. Y la última es, eh, ¿cuál es el papel de la mujer? Eh, y la invisibilización de las tareas de cuidados durante el confinamiento eh, ya que una compañera ha hecho una reflexión sobre que también se está viendo durante estas semanas que muchas veces cuando tú vas a asistes a conferencias o cuando entras en reuniones normalmente quien está haciendo estas labores también son hombres y no mujeres quienes son los conferenciantes o participan de estas reuniones de, de trabajo. Bueno, un montón de... <risa> un montón de cosas a ver cómo me, me apaño para irlas contestando no todas además eh, yo creo que importantísimas y que apuntan a cuestiones a cuestiones que son que son claves ¿no? a ver en cuanto a cómo estoy viviendo el, el confinamiento no a mí me como reflexión personal todo este este proceso me está removiendo mucho ¿no? en primer el primer momento eh, digamos, estuvo muy, muy marcado por la, la muerte del padre de, de mi compañero. ¿no? Es, eh, yo, vamos, era un señor súper viejecito, no ha muerto de coronavirus, murió de viejecito simplemente, ¿no? tenía 97 años, para mí una persona muy, muy querida. ¿no? Y me ha supuesto todo un, todo un marco de reflexión curioso, ¿no? porque aparte del dolor... Eh, lo primero que experimentamos, o yo experimenté al menos, por, por ponerlo un poco en primera persona, fue de repente la angustia eh, que sientes también con el no cuidado. A mí eso no me había pasado nunca. Es decir, yo siempre había tenido la posibilidad, podía haber tenido la dificultad de cómo organizarme para cuidar en una situación complicada o podía haber tenido la tensión, digamos, de los tiempos. Pero lo que nunca me había pasado es tener a alguien que está muriendo, a alguien querido y no poder estar. O sea, estaba en una residencia, eh, los últimos días no se le pudo acompañar, murió, no pudimos ir al crematorio. Entonces, esa vivencia del no poder estar, del no poder acompañar, a mí me tuvo unos días así como bastante no También ha muerto un compañero de ecologistas, eh, digamos que estaba, estaba tratándose un cáncer de pulmón con el tratamiento recién terminado. Eh, empezando a, a ver cómo se recuperaba del tratamiento y, claro, cuando a este sí que le llegó el virus, le pilló, pues, eh, totalmente en una situación inmunitaria mínima, con los pulmones inflamados y, y no pudo aguantarlo, ¿no? Eso ha sido también eh, bastante, bastante doloroso. Eh, tengo una abuela que tiene 98 años, está también en una residencia, de momento está bien, ¿no? Pero fijaos, me, una reflexión que me venía durante el confinamiento y viendo un poco lo que ha pasado con tanta gente vieja eh, que se ha muerto como se ha muerto eh, y, y viendo un poco lo que pasaba en, en las residencias de mayores, eh, ojo, creyendo que una buena parte de la gente que trabaja en las residencias de mayores, conozco a, a muchas mujeres que trabajan como cuidadoras en residencias de mayores y han trabajado como mulas y lo han pasado fatal, ¿no? pero digamos que estructuralmente, como instituciones, se han revelado instituciones pues, opacas y, y que tenían pocos medios para atender a los mayores. ¿no? Y es como la sensación de que se nos está yendo toda una generación, la que ahora mismo tiene 95, 97 años, que es la que ha conocido o ha protagonizado, a ver si soy capaz de explicarme, lo mejor del desarrollo. Es decir, en el caso de este señor que os cuento que murió, nació en un pueblecito donde el agua y la luz, no llegaron hasta los años 70. ¿no? Dejó la escuela con siete años, eh, trabajó en la transhumancia, eh, después migró a Madrid. El resto del tiempo de su vida ha trabajado bestialmente, tuvo ocho hijos, él y su mujer. Eh, trabajaron los dos un montón, todos los hijos estudiaron y para él, él repetía constantemente, decía, hay que ver de donde yo salí a donde yo he llegado. Pero ese a donde llegó seguía siendo una vida tremendamente austera, seguía siendo una vida en donde la cultura del usar y tirar no cabía, pero sin embargo donde disfrutó muchos elementos de lo que habíamos llamado desarrollo. ¿no? Yo me preguntaba estos días qué hubiera pasado si hubiéramos conseguido que la cultura esa del no usar y tirar, la cultura que tantas veces hemos visibilizado como antigua, como atrasada, como poco divertida, como poco emprendedora hubiera sido la cultura que hubiera manejado toda esta cuestión del progreso y del desarrollo si hubiéramos podido configurar sociedades, digamos, diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? Era una primera reflexión que me hacía en el confinamiento. y Luego ya, de una forma mucho más rápida, pues claro, estar confinada no mola nada. A mí, yo, a mí me encanta salir, me encanta estar con gente y demás, ¿no? Pero indudablemente, estar confinada con tu pareja, si tienes una relación de pareja que es de crecimiento mutuo, de apoyo mutuo, de respeto mutuo, de cariño, de amor, pues no tiene nada que ver con estar confinada eh, con personas con las que no tengas una buena relación, que te falten el respeto, que te maltraten o, quien tengas una, o con quien tengas una convivencia mala. ¿no? Y estar confinada sin tener miedo a no poder hacer la compra mañana, a no poder pagar eh, la factura de la luz o a ver qué va a pasar al día siguiente de que salgas... Eh, pues no tiene nada que ver con estarlo con miedo, con incertidumbre. Quiero decir que en el confinamiento también lo que me surgía es que se visibilizan también de una forma grande todas las desigualdades, que decir mucho que el virus es igual para todo el mundo, pero no es cierto. Digamos que los cuerpos están igualmente expuestos al virus, pero no reacciona exactamente igual, no da igual que vivas en una casa de 120 metros o que vivas en una de 30 que vivas con tu maltratador o que vivas con, una, con, eh, con un entorno, o con una compañía con quien estás a gusto, eh, que vivas desde la pobreza o desde la precariedad o desde, desde sin, no tener papeles, es decir, está, eh, ser, ser sin papeles o mucho menos una persona sin hogar. Quiero decir que todas estas reflexiones me, me surgían, ¿no? Eh, algunas de las otras cosas que han salido, ¿no? acciones e iniciativas concretas que haya que, que poner en marcha. Bueno, yo creo que ahora mismo el gran reto que vamos a tener después de esto es cómo recomponer metabolismos económicos que de alguna manera asuman la emergencia ecológica en la que están insertos y que por otro lado sean metabolismos económicos también que hagan de la centralidad de la vida, es decir, de la satisfacción de condiciones de vida adecuadas y dignas para todas las personas, una prioridad. ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque van, se van a necesitar muchísimos recursos económicos, muchísimos recursos económicos para garantizar lo que se ha llamado el plan de choque social. Es decir, garantizar necesidades básicas de la mayor parte de la gente. Hablamos de vivienda, hablamos de energía, hablamos de alimentación, hablamos de lo que podríamos componer o nombrar como un paquete, digamos, que permite garantizar un suelo social digno para todas las personas. ¿no? Y a la vez vamos a necesitar una cantidad ingente de recursos para poder dinamizar un metabolismo económico que recomponga también los lazos rotos con la tierra y los lazos rotos entre las personas. ¿no? Hace falta, obviamente, una transición a las energías renovables, un proceso de descarbonización de la economía, teniendo en cuenta que la transición a las energías renovables, en modo alguno, nos permite alentar la ficción o la ilusión de que las energías renovables van a ser capaces de sustituir lo que durante mucho tiempo nos dio el petróleo. Es decir, vivir con cargo a las energías renovables significa asumir que queramos o no queramos, globalmente vamos a vivir con menos energía y que hay que hacerlo además de forma justa. Es decir, teniendo en cuenta la inmensidad de situaciones que hay ahora mismo en todo el planeta. Quiero decir con esto que la austeridad, la buena austeridad, el principio de suficiencia, tiene que marcar nuestro modelo económico global y con justicia. Esto quiere decir que necesitamos medidas de la gestión de la demanda. es decir qué es lo importante que tenemos que utilizar y cuánto se puede utilizar para que le llegue a todo el mundo. ¿no? Estos me parece que son elementos absolutamente centrales. Pensar también en cómo relocalizar algunas, eh, algunos elementos económicos. ¿no? Por ejemplo, eh, por centrarnos, y perdonad que me remita al Estado español, que es lo que tengo como más controlado, por así decir. Pero es obvio, y se ha visibilizado con fuerza en este momento, que como Estado ya no es que hayamos perdido la soberanía alimentaria, es que no tenemos seguridad alimentaria. Es decir, el campo, nuestro tejido rural, ha sido literalmente abandonado, y no me refiero al despoblamiento rural, me refiero al abandono institucional del campo, y está quedando... Ha sido liberado, digamos, para todo tipo de operaciones especulativas, desde la instalación de macrogranjas granjas porcinas hasta dinámicas, digamos, que tienen que ver con el monocultivo del turismo, del que nuestro país, por ejemplo, es perfectamente dependiente y que ahora se ha desplomado. Es decir, teníamos un modelo económico en la normalidad, muy dependiente del ladrillo, muy dependiente del motor y muy dependiente básicamente del turismo, y en este momento todos estos sectores están desplomando si necesitamos ver por dónde rearticular la, la economía. ¿no? Es decir, no es cierto que no haya alternativa, propuesta elaborada y mucha desde hace muchísimo tiempo. Yo, perdonad la, la referencia, tuve la posibilidad de trabajar con un equipo, el del Foro de Transiciones, en un libro que se llamó La Gran Encrucijada, que hacía una propuesta a escala país, pero digamos que hay muchos otros lugares que han ido avanzando, ya sea en estudios, pues por ejemplo, eh, como los que puede hacer la, algunas universidades. Conozco algunos estudios, por ejemplo, que el mismo, mismo, mismo DG ha venido trabajando desde hace un montón de, de tiempo, de algunos sindicatos que ponen encima de la mesa estrategias para poder hacer este metabolismo. Es decir... No estamos faltos de propuesta. Mentiría si dijéramos que tenemos una eh, hoja de ruta eh, creada. No es cierto, no la tenemos. Pero hay propuesta más que de sobra para ver por dónde eh, trazar este camino. El problema no lo tenemos con la falta de propuesta o la falta de estrategia. El problema, quiero decir, incluso por ejemplo a nivel de fiscalidad, hay propuestas fiscales y de redistribución de la riqueza creadas desde hace tiempo, ¿no? Podríamos hablar de la renta básica también como una estrategia a, a explorar, eh, de cómo repartir los cuidados, la economía feminista ha trabajado bastante. El problema, sobre todo, desde mi punto de vista, lo tenemos en la desigual correlación de poder que existe en este momento para poder forzar e imponer esos cambios. Es decir, el problema no es tanto de disputa de hegemonía económica, que, ojo, no lo estoy trivializando, es una verdadera disputa, es de disputa de hegemonía política. Y de disputa de hegemonía política, y no me refiero solo a quien gobierne, que, ojo, a mí no me da igual quién gobierne. Y, desde luego, no creo que hubiera sido lo mismo afrontar esta situación con un gobierno del Partido Popular, por ejemplo, en nuestro caso, que con el gobierno que tenemos en este momento. Como creo que no hubiera sido lo mismo afrontarlo con un gobierno solo del PSOE que con un gobierno en el que también hay ministros y ministras de Unidas Podemos. Sin decir con esto que lo que se está haciendo es todo lo que hay que hacer. Me parece que es absolutamente insuficiente, pero no me da igual quién gobierne. Ahora bien, lo que tengo claro es que será imposible tomar medidas radicales que cambien la normalidad previa o que no vuelvan a la normalidad previa, acrecentada y todavía mucho más profundizada, si no conformamos un gran movimiento social que presione y esté dispuesto, digamos, a mantener esa presión al igual que a tratar de alentar todo tipo de iniciativas autoorganizadas y autogestionadas que puedan constituirse en laboratorios de experimentos. ¿no? Yo creo que todos esos temas son absolutamente eh, centrales. ¿no? Eh, en cuanto al tema de las eh, estrategias ecologistas post-coronavirus, ¿no? bueno, el movimiento ecologista, eh, y no solamente el movimiento ecologista, sino muchos otros movimientos con los que mantenemos alianzas, eh, han venido trabajando desde hace mucho tiempo en la propuesta, en la propuesta de descarbonización, en la propuesta de la agroecología, de la pesquería, por ejemplo, tradicional. Es decir, la clave básicamente es asumir que el decrecimiento de la esfera material de la economía es simplemente un dato y no una opción ecologista, que la economía va a decrecer materialmente sí o sí y que lo que tenemos que ver es cómo repartir o cómo poder generar modelos de consumo distintos, eh, y digo distintos teniendo en cuenta la justicia. En algunos lugares tendrán que consumir más porque, no, porque lo necesitan y en otros lugares, la clave, en los lugares de privilegio, lo que hay que hacer es rebajar esos niveles de consumo de una forma drástica. ¿no? Lo que sí que es cierto es que eh, para la estrategia ecologista el, la crisis del coronavirus está suponiendo algunos retos importantes porque, claro, no se puede sacar pecho digamos, porque mejoren los indicadores ambientales en una situación de catástrofe en la que mucha gente sufre. Es decir, es importante dejar claro que en estos momentos la mejora, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero o la mejora de la calidad del aire en las ciudades no es un logro ecologista. No es un logro como lo hubiéramos querido los ecologistas. Los ecologistas, lo que queremos y las ecologistas, lo que queremos básicamente es que esos niveles efectivamente mejoren, pero mejoren a la par que mejoran las condiciones de vida de la gente. Y mejorar condiciones de vida de la gente eh, no significa obviamente eh, subir los niveles de consumo de quienes no lo deben de subir. Eh, lo planteo porque en estos días he visto algunos artículos que hablaban de la venganza de la tierra, de la venganza de Gaia o de... O de mm, eh, de cómo el coronavirus estaba eh, trayendo un montón de elementos positivos desde el punto de vista ecologista y yo no creo que sea así. Es decir, de hecho en China se empieza a retomar la actividad y comienza a subir enormemente la polución otra vez. Lo que ha servido es como de detonante o de punto de atención para ver hasta qué punto los modelos económicos se contraponen con las formas de sostener la vida y creo que ahí a nivel de comunicación y a nivel de, de pedagogía social, tenemos un importante reto. ¿no? En cuanto a si existen modelos económicos compatibles, digamos que modelo económico con nombre y apellido eh, que haya sido puesto en marcha, eh, yo creo que no lo, no lo conocemos. Tenemos un camino por inventar y en ese camino por inventar o en ese camino por explorar, hay muchas vías y muchos elementos que conducen a ellos. Algunos de los elementos que se han planteado desde los ecosocialismos, algunas miradas de los anarquismos, también con mirada ecologista, que también son importantes... Desde luego, las miradas desde los feminismos son absolutamente cruciales porque son miradas que politizan la vida cotidiana y que hacen política y centran la política en la vida cotidiana, lo cual me parece que es absolutamente crucial. Hay debates en este momento, por ejemplo, sobre lo que se está llamando el Green New Deal eh, y eh, propuestas de decrecentista. A mí hay algunas propuestas del Green New Deal que me interesan poco o me parece que son falsas soluciones porque hablan más bien de capitalismo verde, que nos lleva, eh, corren el riesgo, digamos, de deslizarse casi sin darse cuenta por el tobogán de los ecofascismos. Pero hay algunas personas que están detrás del trabajo del Green New Deal que no están en esa, en esa dinámica y con las que habrá que hablar y con las que habrá también que tejer, que tejer alianzas. ¿no? Es decir, que yo creo que nos toca, de alguna manera, inventar o diseñar. Eh, un nuevo puzzle donde hay muchas piezas que ya forman parte de él y que son absolutamente imprescindibles pero que vamos a tener que componer, ¿no? yo creo que hay un enorme reto, ahí desde mi punto de vista o yo al menos me han marcado de una forma tremenda todas las miradas de los feminismos y ecologismos decoloniales ¿no? yo creo que, la, que, que para mí un aprendizaje tremendo ha sido lo que he aprendido de todas esas miradas decoloniales de los pueblos originarios eh, básicamente, primero porque me han permitido también analizar y explorar el propio racismo interior que yo tenía, ¿no? de una forma eh, totalmente imperceptible. También me han ayudado muchísimo las feministas gitanas, eh, que si las feministas de decoloniales me han ayudado a mirar la blanquitud, las feministas gitanas me han ayudado también a mirar la payitud que llevamos de alguna manera metida dentro. ¿no? Y creo que son miradas que son absolutamente imprescindibles, porque previa a la colonización de otros territorios y otros pueblos, eh, nosotros y nosotras también hace tiempo sufrimos una propia colonización interior de un modelo que ha sentado esta lógica del sacrificio, el hecho de que todo merece ser sacrificado con tal de la economía crezca y esa fantasía de la individualidad, que nos hace percibirnos como seres emancipados de la tierra, de nuestro propio cuerpo, y de, y de responsabilizados muchas veces de lo, de lo demás, ¿no? y constituirnos ahí como sujeto universal a partir de esa triple emancipación. Y desde mi punto de vista, el papel de las mujeres, que era un poco la última pregunta en esta crisis, es absolutamente clave. ¿no? Dentro de las casas, eh, no, no voy a hablar, ya porque lo comenté durante la intervención de las empleadas domésticas, de las personas que representan esos empleos o trabajos esenciales, mayoritariamente feminizados, sí que me quiero referir a que una buena parte de la crisis, yo diría que la parte mayoritaria se ha asumido, se está asumiendo dentro de las propias casas. Y dentro de las propias casas, en muchas de ellas, si no lo han venido contando las encuestas de uso del tiempo lo que hay es una tremenda desigualdad a la hora de asumir los tiempos y las responsabilidades necesarias para garantizar la vida cotidiana. ¿no? Eh, dentro de las propias casas probablemente se esté produciendo eso también. ¿no? Hablas con gente así alrededor y de repente te encuentras con familias que tienen a los niños y a las niñas dentro de casa, hay que asumir el, el teletrabajo fuera quien lo tiene también asumir el apoyo en las tareas escolares que se están haciendo también a, a distancia. Y no solamente eso, sino que el cuidado desde el confinamiento también requiere una enorme cantidad de tiempo. o sea Yo me imagino que a todos y a todas os ha pasado que habéis invertido una cantidad tremenda en encuentros de Zoom o encuentros virtuales con la familia. Empezar a... incluso ha habido muchas personas mayores... Eh, que de repente se han adentrado al mundo de las plataformas digitales para poder, que viven solas, para poder hablar con las familias. Un tiempo impresionante en llamadas telefónicas para hacer toda la ronda de mayores que tienes dentro de casa. Es decir, que los tiempos, digamos, de cuidado y de atención durante el confinamiento se han multiplicado. Es decir, todavía no tenemos estudios que lo pongan a cuantificar y lo puedan materializar, pero yo un poco por el rastreo y el testeo que voy viendo alrededor y por lo que veo en mi propia vida, digamos que ese tiempo de cuidado se amplifica. ¿no? Y dado el orden de cosas, dado el hecho de que vivimos en sociedades patriarcales, ese tiempo de cuidado lo asumen mayoritariamente mujeres por el rol digamos que el patriarcado te obliga a, a, a jugar. ¿no? Y bueno, no sé si me habré dejado algo, pero tampoco quería consumirme todo el, todo el tiempo para ver el segundo bloque. Vale, pues como bien dices, como vamos bien de tiempo, vamos a hacer un, un segundo bloque también con, con tres preguntas de las que hemos ido recogiendo en el PAD. Eh, la primera hace referencia a si la crisis actual es una oportunidad también para desglobalizar y descolonizar la economía ¿no? e intentar ver cómo establecer alianzas entre pa eh, regiones más enriquecidas y empobrecidas, como puede ser en este caso Europa y América Latina. Se han preguntado por esto en concreto. Y si la economía del donut ¿no? puede ser como un modelo económico ecofeminista, también ponían eso. Así uh -huh. puede. Eh, después, eh, qué propuestas hay desde los ecofeminismos para hacer frente al discurso populista de la extrema derecha o también la idealización neoliberal que hay sobre la cultura de las, del esfuerzo ¿no? y la productividad. Y después, las formas de movilización y articulación de los movimientos sociales en las etapas de confinamiento y también eh, teniendo en cuenta las etapas de desconfinamiento que en principio se van a ir llevando a cabo progresivamente en los próximos meses. Un minuto que estoy apuntando. Vale, ya está. Eh, bueno, las preguntas interesantísimas todas, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es un poco compartir, o sea, no, no quiero que lo toméis en términos de certeza, porque muchas las estoy pensando a la vez que las estoy pensando con vosotras, a la vez que las, que las escucho, ¿no? eh, A ver, el tema de la crisis como una oportunidad, ¿no? Eh, yo creo que la crisis, eh, insisto, nos abre como un pequeño minuto de lucidez para mirar lo que tenemos delante. En ese sentido, sí que es una oportunidad. En ese sentido, es una oportunidad de, de ver al emperador en pelotas. Es decir, el emperador ha quedado desnudo delante de un montón de gente. En el sentido de que hemos visto hasta qué punto la fragilidad del modelo económico es eh, pavorosa. Es decir, hasta qué punto un modelo económico plenamente o, o densamente interconectado por arriba, eh, ante una cosa como esta, cae digamos, como un castillo de naipes. Esto se ha visto claramente. Hemos visto claramente la cuestión a la que me refería durante la intervención de las actividades que denominamos esenciales o no esenciales, ¿no? Hemos visto de repente cómo incluso ha habido personas que se han tenido que poner a fabricar de forma casera mascarillas porque es que no hay ni posibilidad de producir unas mascarillas, ¿no? A ese nivel de dependencia extrema estamos, ¿no? hemos visto cómo, eh, bueno, en algunos discursos que a mí me, eh, me, me levantaban ampollas por, lo, por, por el contenido fundamentalmente racista que subyacía de fondo. No sé si habéis visto artículos en la prensa que hablaban de la dificultad que había para atraer temporeros y temporeras que recogieran las cosechas en Europa. Es decir, eh, por supuesto, con las preseras de, de Huelva, pero también con algunas cosechas que había que recoger en Alemania y entonces de una forma absolutamente descarnada, de una forma absolutamente impúdica y obscena, se discutía para ver cómo traer temporeros y temporeras, de qué forma de transporte, eh, cómo conseguir que no se contagien o que no contagien. Es decir, a mí me parecía absolutamente obsceno, obscena la forma en la que se hablaba de personas que son trabajadoras, que las pongo, las quito, las traigo, las, eh, es decir, hasta qué punto... Eh, la fragilidad de los modelos económicos hacen que haya dependencias extremas que habitualmente no se ven porque nos parece que nuestra economía es como una especie de coloso, pero que a la vez tenemos estas dependencias eh, y sin embargo descansan sobre la explotación de trabajo humano, de trabajo humano de personas de otros territorios o de personas de nuestros propios territorios, pero las más vulnerables. ¿no? Es de alguna manera como si de repente fuera evidente que hay sectores de poder que, amparados por ese poder económico, político o militar, utilizan a otras personas a las que previamente o han desahuciado o se han desresponsabilizado de ellas y simplemente las explotan o las abandonan. ¿No? A mí me parecía que, desde ese punto de vista, eh, la crisis nos ofrece la oportunidad de mirar cara a cara digamos, nuestro modelo económico como un monstruo. Como un monstruo que se ha creado y que genera, eh, digamos, importantes problemas. ¿no? Yo me acordaba del cuadro este de Goya, de que las pesadillas de la razón producen, los sueños de la, de la razón pueden producir pesadillas y monstruos, ¿no? Y el, el sueño de la razón contable, el sueño de la razón económica eh, capitalista, produce verdaderos monstruos, ¿no? Que tienen repercusiones sobre las vidas concretas, ¿no? Que esta crisis. Eh, y este minuto de lucidez se transforme en un proceso de cambio ya requiere otra cosa, es decir, la crisis no es una oportunidad en sí misma para cambiarlo todo. Esto supone trabajo, esto supone organización, esto supone presión y esto supone además conflicto. Y es importante tenerlo en cuenta. Y cuando digo conflicto, no me estoy refiriendo a un conflicto eh, terrible, violento, o que se salga a la calle, ¿no? O sea, que, sí que se salga a la calle, obviamente, pero de, quiero decir un, un conflicto violento como nos podemos imaginar, una guerra o algo parecido, ¿no? Pero supone un conflicto, porque lo que se visibiliza es que conseguir un plan de choque social, que además eh, sea ecológico, que además sea antipatriarcal, que no sea racista, supone confrontar con una radicalidad y con un modelo de privilegios y con una serie de personas privilegiadas que me da a mí la sensación que de buen rollo no van a ceder en sus privilegios. Y por tanto, como se ha mostrado a lo largo de la historia, hay que trabajar colectivamente y establecer alianzas para quitarlos de en medio. Es decir, poner en el centro la vida es un bonito eslogan ecofeminista. Eh, digamos, eh, la sanidad no se vende... Es un maravilloso eslogan que yo secundo, pero el paso del eslogan a la acción política que consiga cambios requiere articulación, organización social y trabajo. Yo, por lo menos, en eso creo que es, debo de ser bastante clásica, pero no, lo, no, no soy capaz de verlo de otra manera. Y entonces se transformará y será una oportunidad de transición si conseguimos articular ese movimiento. Y eso supone una enorme generosidad en las organizaciones y supone también mucho feminismo y mucho ecofeminismo en la forma de organizar las propias, eh, los propios movimientos sociales. ¿no? yo La verdad es que estoy un poco harta de ver cómo dentro de los movimientos sociales y dentro de la nueva y vieja política se instala la cultura del zasca, la cultura de la humillación, la cultura... Eh, digamos de la pelea entre grupos, la cultura de la o la incapacidad más bien eh, de llegar a algún tipo de acuerdos, de ceder, de establecer liderados compartidos, de establecer otra forma radicalmente distinta de organizarnos. ¿no? Y yo creo que es imposible llegar a esa nueva normalidad que es tan distinta de la anterior si pretendemos construirla sobre la normalidad de unos movimientos sociales o partidos políticos que están instalados en la racionalidad contable, en la cultura patriarcal, en el ataque. Por tanto, creo que ahí tenemos todo un, un reto. ¿no? A mí, el tema de la economía del donut y, sobre todo, la metáfora del donut me parece buenísima. O sea, me parece extremadamente útil el tema de plantear que hay un techo ecológico que supuestamente no se hubiera debido superar y que está translimitado y dentro de ese techo ecológico un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas dignas y que por tanto entre ese suelo mínimo de necesidades y ese techo ecológico hay un donut o un rosco, un espacio en el que es posible crear vida segura, me parece muy potente. Me parece muy potente porque permite trabajar con la cuestión de los límites físicos, con el decrecimiento de la esfera material de la economía, pero permite, por otro lado, establecer ese suelo mínimo de necesidades que aboca, de forma inevitable, a pensar en la redistribución radical de la riqueza, entendida riqueza no solamente como la monetaria, sino también la riqueza física, y en la redistribución radical de los tiempos que... Eh, se derivan de ser especie y de tener cuerpo, es decir, el reparto del trabajo de cuidados. Entonces, me parece un esquema extremadamente útil para poder trabajar el nuevo modelo hacia el que caminar. Dicho esto, cuando ves un poco, lees las propuestas que Kay redworth hace a partir de la economía del donut, estas me parece que son más discutibles o me parecen algo más incompletas aunque me parecen un buen punto de partida eh, y una muy buena aportación. Digo que me parecen incompletas porque se habla más desde el enfoque de nuevo de las capacidades y no desde el enfoque de la redistribución de la riqueza que es el que tiene que venir con el marco de las de, digamos de los límites. Es imposible plantearnos luchar contra la pobreza si no entendemos que luchar contra la pobreza en un mundo con límites físicos es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza. ¿no? Entonces, esa es la parte que me parece que es un poquito más incompleta, que es el mismo problema que tienen, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, que es que no hablan de límites y no hablan de reparto de la riqueza. Y, por tanto, no hablan de las dos cuestiones básicas que yo creo que hay que poner encima para pensar en una... En un, no me gusta el término desarrollo sostenible pero sí en una configuración de un modelo de bienestar consciente de los límites físicos del planeta y de, de la vulnerabilidad de los cuerpos. ¿no? Eh, ¿Cómo trabajar contra la cultura del esfuerzo y de la, y de la productividad? ¿no? Yo creo que ahí el ecofeminismo eh, aporta mucho, ¿no? porque tenemos que tener en cuenta que la vida eh, no se sostiene sin trabajo y sin esfuerzo. O sea, esto me parece importante señalarlo, ¿no? Digo, eh, a veces, cuando hablamos, por ejemplo, de la renta básica, algunas personas, por supuesto no todas, ni las que mejor defienden la renta básica, hablan muchas veces también del derecho a no trabajar o de la posibilidad de vivir en una cultura sin trabajo, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque atender los cuerpos, atender los cuerpos en la infancia, en la vejez, en los momentos de la, de la enfermedad o, por ejemplo, atender los cuerpos de las personas diversas funcionales, requiere esfuerzo y requiere tiempo. Y eso es trabajo. Es decir, la vida no se sostiene sin trabajo. Igual que hay que interactuar con los bienes fondo de la naturaleza, con la fotosíntesis, con el ciclo del agua, entre otras cosas, para poder producir alimentos o poder producir las cosas básicas que necesitamos para satisfacer las condiciones de vida. ¿no? Otra cosa distinta completamente es que el capitalismo se ha dueñado de una idea de esfuerzo y de una idea de productividad que está centrada en la productividad monetaria. Es decir, dentro de nuestro modelo económico, al reducir todo el razonamiento económico al terreno de lo estrictamente monetario, Denominamos productividad a sacar cuanto mayor rendimiento económico invirtiendo lo menos posible, digamos, en el gasto. Eh, por ejemplo, bueno, pues eh, lo, lo que han sido las condiciones laborales o las condiciones, digamos, ambientales en las que se realizan los trabajos o la propia explotación gratuita del trabajo de las mujeres han sido lo que ha permitido mantener o elevar lo que se ha llamado productividad económica. Pero, por ejemplo, en ninguna casa donde una mujer o un hombre puedan cuidar a una persona vieja, se denominaría productividad a pasearle cada día un poco más deprisa. Lo que quiero decir es que la productividad, cuando lo que ponemos en el centro de la vida, es básicamente conseguir que las condiciones de vida se mantengan en. en, en de forma, digna, ¿no? de forma digna y de forma satisfactoria. Y esa idea de productividad es radicalmente distinta a la idea de productividad capitalista que habla solamente de maximizar tasas de ganancia. Lo que quiero decir con esto es que debemos, y yo creo que es importante, de alguna manera eh, criticar y desmontar la cultura del esfuerzo y de la productividad que exige poner tiempos nuestros cuerpos nuestras vidas y nuestra tierra al servicio de la maximización de las tasas de ganancia del capital y sin embargo tenemos que reivindicar una cultura del esfuerzo y de la productividad compartida digamos para sostener las vidas ¿no? desde mi punto de vista el esfuerzo que hay que hacer para sostener las vidas es un esfuerzo eh, que es inherente al hecho de querer estar vivos ¿no? pero es un esfuerzo que no está mediado por el mercado y que no pasa básicamente por la necesidad de mantener eh, ese crecimiento económico. No sé si me, si me he explicado bien, pero desde mi punto de vista, yo, es, o sea, es muy importante estar todo el rato moviéndonos con conceptos que unas veces razonan en lo estrictamente monetario para razonar en términos de necesidades y de condiciones de vida. Y claro... Ahí la mirada es totalmente distinta y desde mi punto de vista, esa es la gran aportación de los ecofeminismos, que razonan desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, que hay que hacer para sostener vidas dignas para todas las personas. ¿no? Y no siempre lo que sostiene la economía sostiene la vida, por eso los trabajos esenciales no los valoramos y otros trabajos que son extremadamente dañinos, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico, sin embargo, pueden ser los más valorados y los que mejor pagados están por el mercado. Porque los parámetros de valorización son radicalmente distintos. No es lo mismo medir en términos monetarios y de ganancias que medir en términos de vida. Es radicalmente diferente. ¿no? Eh, eh, a ver, lo, lo que tenía que ver con el asunto de la, de la extrema derecha. Bueno, yo creo que hemos estado, el, el, la extrema derecha, digamos, viene instalándose y creciendo durante los últimos, no, no es ahora con la explosión del coronavirus, sino que viene produciéndose desde hace ya algunos años. ¿no? Yo creo que una parte importante del crecimiento de la extrema derecha tiene que ver también con el fracaso, digamos, y el no haber hecho análisis adecuados eh, digamos, de los fracasos de algunas miradas eh, que podríamos denominar liberales o socialdemócratas. Intento explicarme, ¿no? Desde los años 80, en el que se empieza a producir, eh, digamos, eh, la transición de un capitalismo de la explotación del trabajo humano y de la producción a un capitalismo fundamentalmente del extractivismo y a una financiarización de la economía, ese paso del capitalismo tal cual lo conocíamos, a lo que hemos llamado la etapa del neoliberalismo capitalista, se han producido algunas transformaciones importantes. ¿no? Una de ellas es que el acuerdo que se había alcanzado después de la Segunda Guerra Mundial, eso que se llamó Pacto Keynesiano y que fue el origen digamos del estado de bienestar en algunos lugares solamente del planeta, era un pacto que se sostenía a partir de que por un lado los capitalistas, los dueños de los medios de producción, renunciaban a una parte de sus plusvalías y de sus beneficios, y por otro lado la clase obrera organizada y fuerte, que era capaz de frenar, de forzar ese pacto, renunciaba a su principal eh, digamos, reivindicación que había sido la propiedad de los medios de producción. En ese pacto que se establecía, digamos que la parte de las plusvalías a las que renunciaban... Los dueños de los medios de, de producción eran gestionadas por el Estado, que funcionaba como garante en ese pacto, eran gestionadas por el Estado pues, para proveer servicios públicos, para proveer, de alguna manera, eh, eh, bueno pues un cierto, una cierta redistribución que generaba esto que se llamaba Estado de Bienestar. Hay que señalar que el Estado de Bienestar funcionó solamente en una pequeña parte del planeta, no en todo el planeta, obviamente, ¿no? Pero, en ese pacto, eh, una parte fundamental era la disponibilidad de cantidades ingentes de energía fósil y de recursos de la tierra, lo que permitió, de alguna manera, hacer crecer la economía sobre la base de la economía real, es decir, que produce puestos de trabajo reales, digamos que el empleo fue un factor básico para construir el motor de estado de bienestar, se construía sobre esa bonanza mineral que se extraía de otros territorios y con esas dinámicas neocoloniales y se construía sobre otro pilar que era el funcionamiento o el encierro digamos, del mantenimiento de, de las condiciones básicas de vida, es decir, todo el trabajo de cuidados y de reproducción cotidiana de la vida dentro de los hogares. ¿Os acordáis en aquel momento de las películas de Doris Day en donde encarnaba ese ideal de la feminidad y de la domesticidad pues del ángel, guardián del hogar y el modelo de hombre ganador del pan. Así se construye, digamos, el pacto neokeynesiano. Ese pacto, a partir de los 80, empieza a hacer aguas por muchos motivos. En primer lugar porque empezamos a topar con los límites físicos de la tierra. En los años 70 había sido la primera y segunda crisis del petróleo. Empezamos a dar, la tierra empieza a dar síntomas de agotamiento para ser una proveedora, digamos, de materias primas con un flujo suficiente para extender el modelo a todos los lugares. Llega también la, la, la propia crisis de cuidados y lo que se produce a finales de los 80 es un un cambio en la economía que empieza a crecer no sobre la base de la economía real, sino a base de lo que se llamó financiarización de la economía. El dinero se convierte en una mercancía y digamos que esa economía financiarizada a partir de las acciones, las burbujas y demás, van creciendo de una forma grande. ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque, claro, el estado de bienestar, cierta redistribución social se consiguió repartiendo parte del excedente del crecimiento económico. Pero si sí, desde los años 90 la economía tiene problemas para crecer globalmente con cargo a la economía real, ¿con qué se hace el reparto? ¿Qué es lo que reparte la propuesta liberal o socialdemócrata cuando no hay un excedente de crecimiento económico globalizado que repartir? Y ahí viene lo que Nancy Fraser ha llamado una transformación de algunas socialdemocracias en lo que ha llamado ella neoliberalismos progresistas. Prácticas socialdemócratas o incluso de las llamadas izquierdas que terminan haciendo políticas extremadamente neoliberales, políticas coloniales hacia alrededor pero hacia el interior, políticas que no son redistributivas, que recortan, que precarizan, que fragilizan el derecho del trabajo, que esconden dentro de las casas el mantenimiento de las vidas, ¿no? pero que se visten de progresistas con unos discursos un poquito verdes, dentro del capitalismo verde, un poquito violetas porque no afrontan las cuestiones estructurales del patriarcado y un poquito, eh, digamos, multiculturales sin abordar el racismo estructural que impregnan las instituciones. ¿No? Ese neoliberalismo progresista, desde mi punto de vista, deja insatisfecha o introduce una sensación de miedo y de vulnerabilidad a amplios sectores de la sociedad que empiezan a sentir incertidumbre, que sienten el miedo o porque han perdido mucho o porque creen que lo van a perder y creo que esa sensación de miedo y de despolitización está siendo utilizada, digamos, por la extrema derecha por una extrema derecha que, por supuesto, no critica la lógica de los bancos, que, por supuesto, no critica ni aboga, digamos, por la redistribución de la riqueza o por la eliminación de un poder omnipresente político eh, y económico, sino que lo que hace es señalar, señalar, digamos, a falsos culpables, ¿no? Es decir, se, se, es, eh, se señala a las mujeres que sacan los pies del diesto y que pretenden llamar la atención sobre lo que no les es propio, se señala como culpables a personas migrantes a las que se despoja además de la condición de humanidad. No sé si os acordáis de cuando Salvini impide que el Aquarius atraque en la costa, en la costa italiana las declaraciones de Salvini. A mí me pusieron la carne de gallina. Salvini dijo, he impedido que un barco cargado de carne migrante atraque en la costa de Italia. ¿no? Cuando él reduce a carne lo que está haciendo básicamente es deshumanizar, que ha sido el instrumento que ha seguido toda la vida los sectores totalitarios o de poder, el racismo islamófobo, el racismo contra las personas judías, cualquier eh, totalitarismo, lo que ha hecho ha sido despojar de humanidad, digamos, al sector o al colectivo que consideraba enemigo, igual que por ejemplo... Algunos, algunas misoginias o algunas sociedades patriarcales despojaban también de la condición de humanidad a las mujeres, eh, asimilando las mujeres y al otro racializado a la naturaleza dentro de un modelo que además desprecia y devalúa la propia naturaleza. ¿no? Esa, desde mi punto de vista, es la esencia de la cultura patriarcal y esto es mucho de lo que está pasando en este momento con la ultraderecha. Tenemos que ser conscientes que la ultraderecha y el fascismo siempre es alentado por arriba, lo hicieron los nazis, lo hicieron eh, bueno, pues, eh, eh, regímenes totalitarios y ultraderechistas y fascistas, pero crece y se extiende por capilaridad, por abajo y a partir de personas despolitizadas que se sienten solas y tienen miedo. Desde mi punto de vista, la única vacuna contra la extensión del fascismo es la solidaridad y el trabajo de base, el trabajo barrial. Es decir, si a una persona que tiene miedo por no poder pagar la bombona del butano, le atiende antes o llega antes, digamos, una asociación fascista que dice los españoles primero, estamos perdidos y perdidas. Digamos que ese trabajo de base que tiene mucho que ver con el trabajo que hizo el primer movimiento obrero o con el trabajo, por ejemplo, de la educación popular, trabajo que se está haciendo en lugares como, por ejemplo, la parroquia de San Carlos de Romeo, me parece absolutamente clave. ¿no? Y discriminar entre propuestas como, por ejemplo, la de los obispos, que de repente hoy se descuelgan con que el ingreso mínimo vital si están en contra de él, eh, y otros sectores, eh, por, por decir, por ejemplo, dentro de la iglesia, yo no soy creyente, pero lo mismo en movimientos sociales. Es decir, necesitamos más que nunca aterrizar a la vida cotidiana y concreta la acción política. Eso lo ha hecho magistralmente la plataforma de afectados por los desahucios, que hace política pública y a la vez se pone en la nombra y se pone en la casa de la gente eh, tocándole y diciéndole de tu casa no te echan mientras yo esté aquí, ¿no? Que es, es la práctica de lo personal es político que defiende el feminismo y tenemos que tener en cuenta que las izquierdas no siempre hemos hecho eso. Que a veces hablamos mucho de la clase obrera, de los vulnerables y de los pobres, pero en esa categoría abstracta no la aterrizamos a las vidas concretas que encarnan esa clase obrera ese mundo de, vulnerable, de vulnerables o ese mundo de pobres. Por tanto, digamos que ese aterrizaje, ese anclaje en las políticas cotidianas, a mí me parece que en este momento es absolutamente fundamental. ¿no? Y por último, la articulación eh, ahora y después en tiempos de confinamiento. ¿no? Yo creo que hay una cosa que a mí por lo menos me ha resultado eh, tremendamente... me ha impresionado mucho ¿no? y es cómo justamente en una sociedad tan atomizada y tan individualizada como son muchas de nuestras, de nuestras sociedades, ¿no? cómo en estos momentos, justamente, en el que nos, por instrucción, por obligación, nos tenemos que encerrar dentro de las casas, digamos que justamente se produce una tremenda explosión comunitaria. ¿no? Eh, mucha gente que utilizaba las ventanas y los balcones para ventilar nada más, de repente los está utilizando para conocer quién vive alrededor. O sea, mucha gente en bloques de viviendas en grandes ciudades ha aprendido y se ha enterado por primera vez de quién vive arriba, qué problemas tiene, quién vive abajo, qué hacen los vecinos. O sea, no lo estoy planteando, digamos, desde una especie de esencialismo idealizador. Pero es verdad que en barrios, en pueblos, en municipios, se está produciendo una especie de despertar comunitario que desde mi punto de vista es absolutamente fundamental. ¿no? Esto no es una anomalía. Hay un libro maravilloso que se llama Paraísos en el infierno, de Rebeca Solnit, que recoge un poco el trabajo que ella hizo de recopilación de reacciones que se habían producido en determinados lugares ante grandes catástrofes. ¿no? Por ejemplo, el Katrina en la zona de Nueva Orleans, el, el huracán Sandy en, en Nueva York. Eh, me parece que también recoge el terremoto en Ciudad de México. ¿no? Y ella documenta de una forma bastante rigurosa cómo después de que hay eh, después de que, de que haya ella o sea después de que hay grandes catástrofes que parece que lo que va a surgir es el todos contra todos surge con cierta naturalidad estas estrategias de apoyo mutuo ¿no? la clave en el posconfinamiento es cómo, cómo cristalizar eso y convertirlo en política pública es decir, ¿cómo hacer la lógica del cuidado algo que se mantenga posteriormente? Ya sabemos que probablemente baje la intensidad y baje el nivel, pero ¿cómo recuperar algo de eso? Porque a la vez que hay gente que sale a los balcones para, eh, para eh, digamos, colaborar, no nos podemos olvidar que hay otros balcones en donde la gente sale para hostigar, denunciar, eh, insultar, a otras personas, esto Santiago Albarrico en una entrevista que le hacían decía que se está produciendo una pugna entre los balcones eh, linchadores y los balcones solidarios desde mi punto de vista y por lo que veo alrededor creo que es mayoritario el movimiento de solidaridad y el movimiento de apoyo mutuo ¿no? pero eso lo importante es cómo conseguirlo cristalizar, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se empiece a, a escalar o a desescalar el confinamiento, probablemente todavía vamos a estar un tiempo eh, metidos en esta situación de distancia social. ¿no? Y vamos a tener que explorar y buscar formas de organizarnos teniendo en cuenta esta situación de de, de, emergencia, de emergencia o de, de, digamos, de distancia social. Yo creo que ahí vamos a tener que poner bueno, pues bastante, bastante inteligencia colectiva en, en juego para ver cómo hacerlo, ¿no? Para ver cómo, cómo hacerlo porque a mí me parece que es absolutamente crucial. Y bueno, aquí lo dejo. Espero no haberme enrollado más de la cuenta. Pues muchas gracias, Yayo. Yo creo que ya con este segundo bloque ya terminamos por las preguntas y ahora ya le paso la palabra a blanca para hacer el cierre ya de la sesión. Pues muchísimas gracias eh, Yayo y a todas las personas eh, participantes. Hemos sido unas 400 personas. Eh, yo creo que muchas de nosotras nos vamos súper estimuladas eh, con muchísimas ideas. Eh, gracias por haber explicado tan bien eh, cómo has desnudado ¿no? este sistema eh, tan hipócrita, ¿no? que por un lado necesita de tantos sectores, de tantos colectivos, de tantas personas, pero por otro lado ¿no? nos está precarizando eh, y ahondando en, en las desigualdades. Eh, bueno, por nuestra parte solo voy a hacer dos o tres últimos comentarios. Si no habéis podido rellenar eh, la evaluación, las personas participantes os agradeceríamos. Es un minuto, súper rápido. Eh, os invitamos también a venir eh, a la próxima sesión, que será el martes que viene, a la misma hora, a las seis. Eh, contaremos con Simona Levi de Xnet para hablar de seguridad social, ¿no? un, un tema tan importante en épocas hipervirtualizadas. Eh, y por último, os queríamos comentar que si os gusta nuestro trabajo, eh, nosotros somos una organización eh, de investigación activista y también sostenemos eh, por aportaciones, eh, por socios, por socias. Y entonces os voy a comentar muy brevemente, compartiendo pantalla. Eh, si vais a nuestra web, encontraréis arriba de, a la derecha pues, la opción eh, si queréis hacer eh, esta esta aportación económica, ¿no? En esta parte de aquí, donaciones, hacerse socio. Nada más, eh, de nuevo muchísimas gracias y nos quedamos principalmente también con, con las alternativas, no, con las opciones, con las alianzas eh, que nos ha comentado Yayo, que vienen de esta diversidad, desde los feminismos, eh, el ecosocialismo, eh, la autogestión, ¿no? que seguramente es por allá por donde vamos a tener que continuar eh, empujando eh, para encontrar alternativas que, que nos incluyan a todas y para poder llegar a a vivir esas vidas eh, dignas de ser vividas, esas vidas que, que valgan la alegría de vivir. ¿no? Muchísimas gracias a todas y hasta la semana que viene. Chao, muchas gracias. Muchas gracias ya yo de nuevo, gracias a todas las participantes. Gracias. Chao. Chao.